Y, y Mauro, también te quería preguntar, eh, un poco para, para que mates un poco el mito, o no, no sé, eh, escúchame, ¿un menfisic entrena igual de fuerte, igual de intenso la pierna que el resto de la parte del cuerpo? No. No. Uh, <risa> no. Mauro! Ay, que... a te ver, van a, a, te ver, te ver, van a, a ver, dar caña. A a no, joder, Pero me que mí, has dicho a tú. Mí no, a, a mí que me den lo que quieran, bro. O sea, yo soy un tío que hace tweets y no tiene nadie no bloqueado ni tengo moderador. ¿sabes? O sea, a mí me da igual que la gente diga lo que quiera decir. Um, al final, vosotros tenéis una prioridad. Hay, un, hay una parte de vuestro cuerpo que es muy importante, es la que marca las diferencias. Ahora mismo en culturismo es espalda y pierna. ¿Vale? Entonces. Cuando tú eres consciente de que esa parte de tu cuerpo tiene que reventar a todos los demás, o sea, tiene que marcar la diferencia, tú te sientas en una prensa y si te ponen un edificio encima, lo intentas. ¿Sabes a lo que me refiero? Pero cuando estás en una categoría que esas piernas están tapadas y te estás jugando una lesión claro. o estás jugándote que, que te revientes la rodilla, etc., pues quieras o no, ese instinto animal asesino no lo tienes. ¿Sabes a lo que me refiero? Entonces, hay que sí. Claro que sí. Kim Angel entrena las piernas como cualquier culturista y por eso las tiene como las tiene. Pero normalmente eso de yo no tengo las piernas pequeñas porque tenga mala genética. Yo tengo las piernas pequeñas porque soy un puto vago y no las he entrenado como las he tenido que entrenar, como, las de, como he entrenado el torso durante todos estos años. Entonces ahora Bien. tengo una descompensación. Y ya está. Las tengo bonitas, pero, pero comparado con el torso se me ven pequeñas. Y ya está. Pero realmente para un competidor de nivel, creo que ese es el planteamiento inteligente, un competidor al final... Se tiene que centrar en lo que le aporte y lo que no le aporte. O sea, vamos a ver. Que yo pueda estar, yo como culturista, no pueda entender que, que no se entienda la pierna. Pues lo puedo entender. O sea, claro. Pero luego, como preparador, yo mismo a, lo, a los mens que saco les digo que lo con la pierna, moderación. Precisamente porque además, si se te va la pierna, eh, se, aparte que no tiene no tiene o sea mucho mucho interés para alguien que no va a que, no, que, no, que, no, que no que no va a mostrar esa parte no tiene mucho interés primero el desperdicio de energía y que luego a nivel genético o sea a nivel, a nivel genético perdón a nivel visual de una pierna muy grande se puede ir la cintura también un poco. Entonces, claro, yo creo que es un planteamiento muy inteligente que muchos intentan ocultar cuando todos sabemos que es, que es así, que al final yo creo que un, un, un yo creo que tanto en culturismo como en clases como en mens, de lo que se trata es de ser inteligente y de rentabilizar tus esfuerzos para que te vas a reventar en algo que a ti no te va a aportar en competición y que es más, pues puede acabar siendo un lastre. Pero, pero es que te digo otra cosa, yo lo que no puedo entender es una persona que no entrene la pierna. O sea, al final, si, si tú a ti te gusta jugar los partidos de fútbol, vas a entrenar, sea técnica, sea chutar penaltis, faltas o el juego estratégico. Pues en que si a ti te gusta de verdad el culturismo, uh, tú entrenas todo. O sea, a ti te gusta entrenar todo. Lo único que después priorice los hombros, priorice la parte alta del pectoral o priorice la espalda, ya es el enfoque que le tengas que dar para tu categoría. Porque Exacto. al final, es lo que digo yo muchas veces, y es que es muy importante. La gente no le da importancia. Pero un, pues, hay muchos mensuisis que ahora están pensando en cambiar de categoría clásica, porque se les ha ido el cuerpo, porque están demasiado masivos y no consiguen volver a, a meterse en la categoría que tienen que estar. Porque, por ejemplo, un men's que tenga más brazos que hombros, está muerto en men's. Entonces, tío, ha sido un fallo estratégico en el entrenamiento. ¿Entiendes lo que me refiero? Entonces, está claro que yo lo que digo, un tío que no entrene piernas es medio culturista, no es culturista, pero sí que es verdad que los que no tienen piernas es porque no han entrenado bien la pierna, no me jodas, ¿sabes? O sea, eso de no, es que la genética, no, no, hay una mierda, es porque no has entrenado bien, tío, porque yo tengo gemelo así, porque yo sabía que lo único que enseño de la pierna es los gemelos, al menos ya que enseño algo, coño, que se vean bonitos. De todas formas, yo creo que habría que distinguir entre el que compite en men's porque ha empezado hace poco y su desarrollo físico todavía es escaso que ese creo que tendría que entrenar pierna y todo, por igual, porque estás o sea, le gustaría llegar a más que un profesional de men's que ya sabemos que se va a quedar ahí y no va a intentar nunca la categoría Open. O sea, un, ya un men's profesional yo creo que ya tiene claro que va a morir ahí eh, y no es de paso para otras categorías, no como en los campeonatos inferiores de amateur, que muchos van a men's porque están de paso en su evolución deportiva. Entonces yo creo que ahí también, eh, porque esto lo ven también chavales y demás, y no vaya a ser que alguno diga, bueno, yo compito en men's, voy a hacer pierna o lo hago muy poco. Porque han dicho que es más inteligente. A ver, ¿no? Porque tú te estás formando. Eso ya él o los o los, joder, o los, o los profesionales que ya están ahí en esa categoría y necesitan eso. Pero si no, yo, yo lo que tú dices, no concibo llamarte culturista sin entrenar pierna. Aunque, aunque estés en mens. Pero bueno, nunca se sabe. Yo creo que habría que hacer esa distinción. Em... Vale, mira, aquí dice uno, dice, o sea, que con 48 centímetros de brazo no valgo para mains. No, no, yo precisamente preparo un menfis y que tiene 48, el cabrón de brazo, Alex Ruiz. Así que, no, que 48 cada... tampoco son unas estacas que flipas. Vamos a ver, ya ven aquí ahora el de los brazos pollo a decir que 48 no son unas estacas que flipas. Escúchame, que yo tengo Dependerá, dependerá de los hombros que tenga, bro. Claro, yo tengo 47 y, se, y... Mira, el que ha puesto 48 me ha tirado a mi hate muchas veces y yo tengo 47 de brazo y mi brazo es una puta mierda. O sea, que estás claro. en la mierda conmigo. Soy tu puto futuro, tío. Pero escúchame. Pero, <risa> <risa> pero escúchame. Es porque el otro... Sí, un sí, sí. Si si no tengo sabe, que como no 40, sabe que eres como No sabe que 48 Copelle. de brazo es una porquería. Y punto. A ver, no brazos dicho... los que tenían aquí el Paco, eso sí que son unos brazos escucha, Paco, dile tú, dile te tú, te tú te Paco, una... 48, 48 una... tenía tenía yo el primer año que empecé a entrenar <risa> de el EGB. 48 tenías tú en EGB, Paco de ah, sí, das aquí la pilota con 48 de brazos, hombre, mí, escucha, hay que reconocer una cosa que por ejemplo el chaval este, Alejandro eh, claro, tiene 48 de brazo, pero es que de cintura creo que le llega a 68 cuando compite. Vamos a ver, es una proporción que ya quisiéramos nosotros, ¿eh? o sea, porque nosotros sí. sí podemos tener 54 de brazo, pero 100 de cintura a lo mejor. ¿sabes? Pero Entonces, de, tía, de a ver, de, de todas formas, sí. yo, yo sé que estáis de casi media, de medio coña, pero al final imaginaos que el, el diámetro del bíceps ya no solo se mide al tamaño, a lo largo, sino también al ancho del bíceps, Es decir, claro. te coges un bíceps muy pequeñito, muy bonito, estilo Ronnie y Coleman, y no hace falta que, que mida mucho para que se vea increíblemente bien encima de, del escenario. Sí, lo que pasa es que ese no sabe cómo decir que él tiene 47, él no sabe cómo decir. Sí, espérate, que lo que que está arreglando. Y dice, bueno, bueno, con un 84 y 103 kilos. Y tú me tiras Heida a mí luego por el Instagram, tronco, con un 84 y 103 kilos, amo no jodas. <risa> <risa> <risa> Qué hijo de puta. Un 84 y 103. <risa> Sí señor, sí señor. De todas formas, de, de todas formas, esto es lo típico, ¿vale? Ahora estamos de broma, estamos de cachondeo y tal. No, me, pero me se mojé, no, a, mí me, a mí no me importa. Que me nah, gente, coño. No, no, no. Pero siempre estamos muy pendientes de cuánto pesa, cuánto mide y, y el culturismo y a, arriba encima del escenario eh, eso no nos vale absolutamente nada. Paco, Paco, Son formas, Paco. líneas, estructuras. El Culturismo es una ilusión. El ilusión, es una ilusión óptica, ilusión óptica, tal cual. Yo, yo estoy cada, cada día, cada día con hates por el puto peso, tío. Cada día, cada día. La, la, la, o sea, es increíble. Y la gente no entiende que hay gente que parece que esté hinchada de aire, tío. O sea, si tú miras, yo por ejemplo con Brandon Henderson, que ha sido el campeón de los últimos tres Olimpias, menos esto, este último, salió con, con, este año con 88 kilos y hace un metro 75, si no me equivoco. O sea, que por altura peso estoy más grande yo, pero ese tío parece que haga tres como yo, tío. ¿Sabes? O sea, que la gente está obsesionada con el peso y muchas veces no saben ni visualizar el peso. Se suben a la báscula y dicen, es que peso 100 kilos. Tú no pesas 100 kilos, tú pesas 75 y el resto es grasa. ¿Sabes? O sea, no, no, no tienen la coherencia de lo que es pesar un peso magro y un peso de... de sabes de, de mierda sabes a lo que me refiero y ahora lo, lo fácil es siempre el hate ahora es increíble tío que todo el mundo sabe de culturismo y todo el mundo sabe lo que tienes que hacer cómo lo tienes que hacer y es igual que ahora lo que más te lleva es por qué no te cambias de categoría a, a paradeis le dicen por qué no compiten dos 12 a, a la que enseñas las piernas un momentito y tienes cuatro cortes ahí con la buena luz del lado de, de, de, de luz natural te dicen ¿por qué no te pasas a Classic? Tío, que, que no, no va así el culturismo que, que ¿sabes lo que me refiero? Es como a Kim ¿por qué no te metes en Classic? Pero si se tiene que cortar una pierna para meterse en Classic Kim, la, la evolución que tendría que hacer es estarse tres años off y, y meterse en, en Open si, si tuviera que hacerlo ¿sabes? O sea, la gente, es que al final comentar y opinar es, es gratis y fácil